vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ofrece Trello cuando nosotros nos vamos a estos cuadritos, aquí vemos más aplicaciones de Atlassian, casi todas estas aplicaciones son pagas, si luego te vas a la casita, vas a ver todo tu centro aquí de operaciones, tu última actividad tus espacios de trabajo y lo mejor cuando estás empezando con Trello, es que vas a ver aquí los templates que puedes aplicar para que no tengas que empezar desde cero en la herramienta, como Aquí están los nuevos y más notables: este order pipeline, remote teams meeting, post a job, link canvas. Puedes irte acá por Team Management, por ejemplo, que es una de las cosas más interesantes que puedes hacer con Trello y puedes implementar todo este tipo de cosas. Team Health Monitor, Working Agreement, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos han invertido bastante en estos templates. Están a la par de herramientas como Miro que tiene unos templates maravillosos y van creando más templates cada vez. Si tú quieres enviarle a ellos algún template, también Puedes hacerlo y compartir tu workflow entre ellos. Ok si nos vamos a los tableros aquí también los podemos ver acá en esta forma, esta eh, vista está a punto de cambiar cuando la cambien haré otro video para explicarles y aquí tenemos la búsqueda que es una de las funcionalidades más interesantes de Trello, aquí yo puedo buscarnos sé, todo y me va a salir si tengo alguna tarjeta con un todo aquí en la lista, luego acá puedo crear un board desde cero, acá tengo información sobre Trello como la ayuda propia de la herramienta, acá tengo las notificaciones y acá tengo todo lo que es relativo a mi perfil en general. Si nosotros seleccionamos este board o tablero que hace Trello por defecto, entonces vamos a entrar al, otra, eh, al otro ambiente, digamos, de Trello, que es el más importante. Aquí tenemos nuestro tablero, como verás, se mantiene este menú principal. Aquí tenemos esta banda porque tenemos que Trello, cuando abres apenas tu cuenta, te da la posibilidad de hacer un free trial de premium, que es su nueva categoría de precios. Si ves acá, luego tenemos esta barra de herramientas relativas al tablero. Aquí está la visión nueva o los nuevos tableros, las nuevas visiones que ofrece Trello, que están muy interesantes y vamos a ver más adelante cómo se utiliza cada una de ellas. Es muy interesante esta de el pipeline y la del dashboard para que crees reportes de cómo va esa salud de tu proyecto o de la manera en que trabaja tu equipo. Como verás, Trello comienza por estas tres columnas que son basadas en Kanban personal en lo que se basa la herramienta, pero vamos a seguir analizando, aquí le puedo cambiar mi nombre al tablero Bueno, el nombre del tablero, no mi nombre Si fuera tan fácil Aquí puedo ponerlo como uno de mis tableros favoritos Aquí va a estar mi nombre de usuario Aquí va a estar toda la permisología Y aquí puedo comenzar a invitar personas Luego acá puedo abrir el auto-mention que es Butler Básicamente ellos lo integraron acá Y aquí voy a tener un menú extendido Vamos a pasarnos para acá Aquí vamos a tener un menú extendido con todo esto del tablero. Esto es muy interesante en Trello y no muchas personas lo usan, que es hacer la explicación o la descripción básica de lo que es tu tablero. Aquí Tienes todas las opciones y tienes un log de actividades. Como ahora bien lo sabes y si no lo sabes te lo cuento, Trello para todas sus versiones ofrece tener power-ups o integraciones con otras herramientas infinitos. Si abrimos acá los power-ups, vamos a abrirlo acá, aquí vamos a tener toda esta librería enorme de integraciones no solo con herramientas eh, desarrolladas por Trello sino herramientas desarrolladas por terceros que es una de las potencialidades más grandes que tiene esta herramienta, te recuerdo que la intención de Atlassian según las últimas declaraciones en agosto del de 2021 es que ellos quieren convertirse en una suerte de hub para todos los equipos de trabajo y que todo lo puedan venir a buscar en Trello. Es decir, Trello va a convertirse como en una suerte de centro de operaciones. Básicamente eso es lo que se refiere al tablero muy, muy por encima porque recuerda que esto es un paseo corto guiado y luego tenemos las tarjetas. Pero antes de las tarjetas, las tarjetas están contenidas en estas listas y fíjate que estas listas yo las puedo mover a donde yo quiera y las listas en sí tienen opciones propias de este tipo de objeto, como agregar eh, tarjetas, copiar esa lista. Por ejemplo, vamos a copiar esta lista de Doing y le ponemos, no sé, por ser originales, Doing 2 y aquí va a copiar exactamente la misma. Si ya esta lista tiene una tarjeta, vamos a poner Things 2 y fíjense que se copia también incluyendo la tarjeta, eso es importante. Luego, cuando entramos en la vista de la tarjeta, tenemos todas las opciones relacionadas con este tipo de elemento Ellos limpiaron muchísimo lo que era la vista de la tarjeta y ahora solo vamos a ver las cosas a medida que las vayamos integrando. Fíjense que ahora cuando agregamos eh, personas a estas tarjetas nos va a dar la opción de abrir estas vistas en donde podemos ver quién tiene asignado, qué, en qué momentos, etcétera Si queremos crear alguna lista, podemos crearla aquí, podemos ponerle attachment. Ahora tenemos location porque recuerda que ahora Trello también ofrece una vista de mapa. Tenemos estos custom fields ahora integrados. Antes eran un power up. Aquí podemos agregar un nuevo tipo de campo. Vamos a agregar un checklist que sea un checkbox, perdón, que sea lista, ¿ok? Y lo vamos a mostrar en el frente de la carta. Y fíjense que aquí va a salir ese custom field y yo lo puedo poner. Y si ven acá se muestra también en esta parte de acá. Tengo los power ups y también tengo botones. Yo puedo incluso acceder a todo lo que es la automatización ahora directamente desde la carta o desde la tarjeta. Aquí también, pues, tenemos que se puede hacer templates, etcétera, etcétera. Básicamente, esto es... Trello, en una vista súper, súper rápida. En los siguientes videos que van a estar en el canal y que vas a tener en esta lista de reproducción, te voy a ir enseñando cada una de las partes y las partes también que no son tan obvias o esas funcionalidades que requieren buscar un poquito detrás de cámara. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda que si te gustó viene mucho más, no solo de Trello, sino de Miro de Notion y de todas esas herramientas que pueden ayudarte a hacer, felizmente productivo. Yo soy Olga Semoret, recuerda suscribirte y si esto te gustó, déjame un like también. Gracias.